momento te quiero dar algunos tips de cuando uno quiere delegar una función, ya sea para tu casa, ya sea un hijo que le quieras pedir algo o cuando formas parte, estás formando un equipo, la importancia que tiene de acompañar este proceso. ¿Cuántas veces nos recomiendan a alguien porque es una excelente persona, excelente profesional y resulta que cuando nosotros le pedimos que haga algo no cumple nuestra expectativa? Entonces, lo que te quiero recomendar, primero que hay distintas etapas dentro de lo que es la gestión, dentro de lo que es el delegar un rol. Entonces, la primera etapa es mostrar, escribir, explicarle perfectamente qué es lo que uno quiere lograr. Por más que esta persona sea excelente profesional, por más que esta persona conozca muchísimo de las funciones que hay que hacer, que esté sumamente preparada. Lo mismo tenés que escribir, dedicarle un tiempo a esta persona. Esta persona puede tener muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, pero no sabe lo que uno quiere lograr. Entonces, eh, así sea una simple tarea que uno diga, bueno, yo quiero que vos me atiendas el teléfono. Bueno, ¿cómo va a saludar? Debe registrar, anotar en algún lado lo que debe decir Todos los detalles que uno quiere que pasen Es importantísimo aclararlos No hay que dar por obvio nada Al comienzo vamos a decir todo lo que uno quiere lograr en esa persona En una segunda etapa vamos a ir como controlando Todos esos datos tienen que ser controlados en una segunda etapa Primero decimos todo y el, y el acompañamiento tiene que estar cerca. No es que yo le digo, bueno, hace esto y me voy. No, lo digo y mmm, voy como de a poquito eh, controlando. También es muy importante que si no conocemos a la persona, no tomar demasiada confianza, porque si no es más difícil poder eh, cumplir nuestra tarea. Y también explicarle que uno va a estar acompañándolo hasta que las cosas salgan como uno tenía planeado. En una tercera etapa ya voy tomando distancia, pero voy controlando, acompañando y en la cuarta etapa recién voy a decir, bueno, cuando yo realmente he visto que esta persona, yo la veo desenvuelta, que realmente me siento cómoda, recién es como que uno puede decir, bueno, cualquier cosa, cualquier duda que vos tengas me llamas. Espero que te haya servido para algo. Si crees que le puede ser útil a alguien, lo compartís. Y si te puedes suscribir, darle la campanita si te lleguen las nuevas notificaciones de los videos que estoy haciendo todos los días. Muchísimas gracias. Chau, chau. Nos vemos.